A casi dos años del asesinato del ex viceministro Rodolfo Filianes, la Fiscalía presentó la acusación formal contra 16 mineros. Este crimen fue registrado el 26 de agosto de 2016. Incluyen los tres declarados rebeldes, eh, todos ellos han sido acusados y bueno, ya vamos a entrar a la fase de juicio oral. Los delitos contra los mineros acusa por asesinato, robo agravado. ...y atentado contra la seguridad del Estado. Entonces, eh, nosotros al momento hemos logrado colectar todas las pruebas... ...que van a lograr identificar a los autores del asesinato del doctor Rodolfo Illanes... ...así como también estamos seguros de que el Ministerio Público... ...tiene también todos los, los elementos de prueba... ...que van a lograr también eh, dar con los responsables de este lamentable hecho. Recordemos que Illanes se desplazó hasta el lugar del bloqueo para intentar dialogar con los cooperativistas mineros que protestaban por una nueva ley.